De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 a 2021 se han registrado 20 casos por la interrupción del embarazo en el estado de Puebla. Esta cifra es menor a la reportada por estados como Veracruz, con 25, o Guanajuato, con 23. Por el contrario, en Colima, Durango, Tlaxcala y Yucatán no se inició ninguna carpeta de investigación por aborto. Los estados que reportaron más casos en 2021 fueron Estado de México, con 149, Nuevo León, con 110. 19, Ciudad de México con 102 y Tamaulipas con 44. El pasado jueves, Carlos Evangelista Aniceto, Daniela Mier Buñuelos, Eliana Angélica Cervantes González e Iván Herrera Villagómez, diputados de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, propusieron reformar el Código Penal del Estado para legalizar la interrupción del embarazo. Con la modificación al artículo 339, el aborto podrá realizarse antes de las primeras 12 semanas de gestación. También busca dejar de criminalizar al personal médico médico por esta práctica, siempre que sea consensuada. Hasta el momento, la interrupción del embarazo es legal en la Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, siempre que se realice en las primeras 12 semanas de gestación.